Monumento. Cid. Eh, pretemporada. Obelisco. Fotos. Eh, altar. Catedral. Persona. Entrenador. Ropa. Eh, Gonzalo. Prof eh, profesión. Utillero. Trofeo Copa Argentina eh, Internacional Intercontinental eh, Deporte Baloncesto eh, Pelota eh, Fútbol Baloncesto Fútbol americano. Pelota. Básquetbol. Naranja. Eh, handball. Baloncesto. Voley. Sinónimo. Canasta. Balón. Hostia, mierda, me he equivocado. <risa> <risa> Monumento. Ah, ¿no le ha adivinado esa? No, le he dicho yo. <risa> ¿Cuál? Balón. Pero, <risa> pero el monumento ya le ha adivinado. está balón esto. ¿Era catedral, no? Sí, pero falta una. Monumento. Catedral. Eh, teatro. Biblioteca. Rotonda. Cid. Sí. Pero se lo había dicho cit ya, ¿no? Sí, pero era catedral. era catedral. Ah, vale, vale. Y aquí este era balón. Ah, balón, hostia. <risa> Pero he hecho, he hecho un fallo, he hecho un fallo, he hecho un fallo. <ríe> Penalización. <ríe> Cago, tío, objeto, tío, objeto. Baloncesto, balón. Coco. Fortnite. Burgos. Sí. Colisión. Vale. Ya no. Lavar, rutillero. ¡Ahur!